hola sí, amigos, ay, amigos de youtube me llamo el youtube me presento una vez más de mi canal si ya sé que están rompiendo ustedes como te la verás tranquilizado con todo lo que nos acabas de contar estoy un poco más tranquilo y como varios dicen si estás en la computadora o estás en cualquier cosa estás menos protegido de lo que debes estar uh -huh. ok dejemos de tonterías y empecemos con el vídeo así a mi nombre es Lorenzo, pero me voy a hacer más de mi galán. Hoy estamos jugando sí, sí. a Tower of... Oh. No sé cómo chungar se llama. No sí, sé. Sí. ¿Por qué la porquería lo me deja? Hola. Y si quieren, le explicamos todos aquí. Si sí, me si mi hermana quiere, explicamos todo lo que está pasando. Por mí. Ok. Para que nos entendamos un poquitico más. Bueno. ¿Cómo explicarlo? No sé, estoy nerviosísimo. Por estar de se me caí. Ok, dejamos de tontería. <risa> no te molestes. Me pones nervioso Ok Como les contaba Yo tengo 12 años Y Soy fan del terror Ahora sí, Y no. feliz día del corazón cierto, Aunque no sé cuándo me da Hoy Hoy Entonces les mando saludos a todos Los que terminan nuestro video Ok, ahora sí, es algo Okay, Ok, yo de chiquito totalmente era muy fan del terror. Como mierda. Como mierda es el tema. Y como... Yo de chiquito me voy a cosas de terror y soy re fan. Okay. Soy. Soy re fan terror y. Ok. Y yo. Déjame de tomar por. Escucha. Ya vengo. Bueno, ya venimos. Ya, déjeme. Déjeme vos estés chuleando. tira okay. Tirando la basura a, a las 11. Casi a las 12 de la noche. ¿Qué Estamos es? seguidos solos en casa. ¿En qué momento? Hace un minuto. Ok, como le contaba. Y como yo soy re fan del terror, preferí... Eh, como preferí... Si quieren uh, que, que yo sea youtuber con mi hermano, o sea que me haga un canal de youtube, eh, dejen muchos likes y eso se va a cumplir. escucharon sí, muchos no, likes. Ok, entonces, como soy refan de terror, yo empecé a investigar esas cosas para pues saber por qué yo no, co no confiaba plenamente en eso aquel primer día que me di cuenta que sí funcionó el primer día fue el día que enfoqué a la llorona ¿te parece que ya ni podes decir ¿eh? no estamos pasando por el terror y vos seguís hablando de terror hijo de... me caí. Y me enfoqué eso con mi prima y con mi hermana. ¿Eh? Si, sí, tú estabas. No, no yo no estaba tarado. Estabas, sí, el primer día cuando yo tenía como cinco años, tú tenías como dos o tres. yo ya sabías hablar, ya sabías que todo. Ya te oh, caminar. Sí. Y entonces, como, como que la luz de mi cuarto es amarilla y cambió de color a morado y se apagó, se apagó así. Y al rato se prendió y, y quise merda. investigar bien cómo era la cosa. Las conchinchinas se fueron sin mí Lo peor es el día que yo estuve jugando así tranqui, tranqui pancho, a que <risa> a que dije que Mi prima me dice: Lolo, ¿qué tal? Sí. Si enfocamos a, otra vez a la llorona. Y dije: Estás loca con todo lo que nos lo pasó de chico. Porque yo de chico jugaba Charlie Charlie. No lo niego. Y cuando me puse a jugar Charlie Charlie. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! apareció un tipo que... es todo negro es todo negro con una cara calavera que es un... supuestamente ese ver. pues si no, que no te mejor. termina haciendo cosas como matando, secuestrando y todo esto no, secuestrando no, no te cuesta la causa entonces yo lo quedé murando así y le puso la cara de orto y... y... y como es No. Y nosotros, bueno, yo ¿Y eh? la, la, lo que de mirando es eh, a ese chico. Y como que él me miraba así. Y yo estaba asustadísimo de lo que había pasado. Obviamente, sí, es un, eh, eh, es un bicho feo. Hola, toda señora. Que... Sí, sí. ¿Qué es tu madre? La parte que yo más me asusté ahora de grandote. Grandote, <ríe> grandote. grandote. mayorcito. Póngale algo. te te Lo acabo de pasar y ya me morí. Póngale algo. ¿no? Ok. Entonces, me voy a dejar de bombar. <ríe> y sí. Okay. ¿Cómo se pasa esta mierda? Y me puse Y estaba ahí tan que Cuando mi primo me dice ¿Enfocamos? Me enfocaba Me enfocaba yo, ¿no? yo le dije No, está con todo lo que pasó los anterior día uh, No, supuestamente sí. Yo tenía los 11 años yo tenía los 10 no, no, 11. ¿Pero qué el año pasado. Ah, no, este año, perdón. O sea, a los 11. O sea, sí, a los 11. En septiembre con Cristo, ya estamos ahí. Seguimos en septiembre, ya pasamos a octubre. Estamos ah, en septiembre. Repartida. Estamos en septiembre. Ah, sí, feliz de primavera. Ha um, adelantado um, pero bueno. Me voy a atrasar. ¿Se la pasó? Se la pasó. Ok. ¿Y, y cómo que estaba ahí? Tranquilo. Mi prima me hace ese reto. Y yo le dije, pero bueno mira que yo no estoy maricón, no soy tan marica como ustedes, ¿eh? ¿Eh? Y le dije, entonces tu abuela. Entonces, le dije que, bueno, dale, la fui y la enfoqué. O fuimos para el fondo porque íbamos a hacer a buscar la computadora de ella, por pues, supuestamente. Porque ya, ya me había olvidado cómo era que yo ya me había olvidado como se enfocaba, entonces íbamos a eso, y mi prima me dijo, entonces yo le enfocé como así, como de la nada, y fuimos para la casa de ella cuando fuimos, uy, se escucharon muchos gritos dice que si se escucha fuerte y lejos los gritos dicen que está muy cerca tuyo ¿Sí? y yo lo escuché muy lejos y sí es que se trauma aunque de cómo y, y al otro día Dije... ay no me importa lo que sucedió a que me invitan a, a mi casa a la casa de mi tía porque no me iba a quedar con todo lo que estaba pasando, no. Entonces, me dije, bueno, voy a ir para no aguantar a lo que me está pasando. Y tú, en una, que en una debajo de mi sofá. Aparece ese. No, no, aparece. Cállate, cállate, Lolo, cállate. ¿Qué? A un pisado de afuera, y vos que ya te noto gloriosa, no andamos con tocteles. Y estamos así totalmente despenumbiados. ¿Qué tal? Y... Perdón por si decimos malas palabras, que estamos cagados. No, no, no, no. Más que de mí. Yo ya casi no tengo mi ya si me fue todo eso. Que sí, a mí me duele la cabeza. Mm, a mí me duele muchas veces. No mi parte privada, sino que otra cosa. Sí, chavales. Oh, sí. Si ustedes una vez encuentran una persona gritando fuertemente, o algo, o algo así por el estilo ustedes lo único que tienen que hacer irse o llamar a emergencia ustedes dirán, llamar a emergencia y a ver por qué sumamente porque es un espíritu es un espíritu que se le metió a una persona un espíritu que se le metió a una persona no veo, estás loca bueno capaz que sí <risa> Me caí la cocina china. Y entonces todo eso empezó por una buena causa. Entonces, así fue todo. Para seguir focando espíritus a que miren con lo que estamos. No he jugado al Charlie Charlie, que dice que es un niño mexicano me que murió. murió se suicidó, supuestamente, dicen Sí, adelante de una... de un juego que se llama Aguija. Pues no, no, se murió en una orca. Sí. Entonces... Ese tal, Char, el Char, Charlie Charlie... Eh, se... Es lo juego que más aparecen. Es eh, Uruguay méxico chile Su espíritu verdadero quiere vengarse de lo que se hizo. Él solo porque... Y ahora despertó su espíritu para o sea, ataca, atacar a los que juegan su juego. O sea, si lo jugas todos los días, o sea, una semana seguida, te empiezan a pasar cosas extrañas. Que vos jugaste una semana seguida, creo. Ay, Más de una otra, semana ¿no? seguida, lo jugué como un mes entero. Apenas me despertaba, lo único que hacía, como estábamos en vacaciones en la... ¿Me escuchaste lo mismo que yo? ¿Qué escuchas tú? Los perros. Yo escucho nada. Ay, ay, ay. Chávez le hemos en ¿qué? Estuvo preocupadísimo. ¿sí? Ay, qué chévere. ¿Qué es ay, ay, ay. Vamos a por la ventana. Ay, no, tío. Estoy totalmente asustado. Y todavía no quieres responder más de la vista. ¿Te premio un reparo? No, déjale los tiras. No. Nos morimos, nos morimos. Yo tengo un oso. Me regalé mi primita. Primita tiene como 10 años. Más de 10. Ah, sí, tiene 9. Sí, sí cumple en octubre, ya no recuerdo bien. No, en noviembre. Octubre. Noviembre. Octubre. Y... Bueno, alguno de esos dos. <risa> Y ella de chito me regaló un. un peluche. Que yo le llamo como juego oh, el Freddy. Que tengo terror este deseoso. Porque siempre que estoy durmiendo con él, o estoy cerca de él, me, me empiezan a pasar cosas extrañas. he que investigar. porque me pasaban cosas extrañas. Y sucedidamente explicatoriamente era porque supuestamente ese muñequillo te... algo extraño te... algo algo raro tiene <ríe> ¡Pendeja, me cortaste a ver no tenías el cuchillo al lado y todavía el otro me y además malorecito fue y se cortó así nomás. <risa> ¿No te cortaste, tagado? ¡No me cagué la puerta! Y chung, paga. Y bueno, yo te lo di por una buena causa, ¿no? La buena causa es de frenarme con este cuchillo. O sea, yo, yo tengo al oso acá. Al oso maligno. Vos sí. lo tenés en verde y yo lo tengo en azul. Bueno, la parte que yo más odio es cuando pasó un señor negro. Le dije a mi mejor amiga que es de aquí de Uruguay va al mismo a la misma plaza que yo. Sí, se llama nunca no sé cuándo. Que en Roble se llama la doctora, no sé cuánto. La doctora Polo, no sé cuánto. Polo, no sé cuánto, sí. La doctora no se pone. Sí, es cierto. La, el costo, la, la doctora Polo de la mujer de caso cerrado. Sí. Y yo le dije lo que me estaba pasando en la yo Le dije que un señor pasó corriendo. Pasó, pasó corriendo por la ventana. Y yo, yo salí a investigar para saber qué era. Tiene una. Plum. me dice puede ser el ladrón puede ser el ladrón y yo le dije estás loca yo, yo cuando me fui a fijar por la ventana había desaparecido había desaparecido estaba en todo el negro usted también era el ladrón obviamente que no porque cuando fui a o sea, cuando cuando fui a mirarlo no, ya no estaba o sea, apenas apenas se fue, yo fui a investigar. No había caso, absolutamente nada. Entonces dije: Ok, presento que la queridísima muerte está aquí nomás, entre nosotros. Lolo, dijiste una vez más: ¿no? y esta es la canción de una película entre nosotros. Lolo, está en el escudo. Sí. El corazón es el cubo. No, que me había fijado en eso. Y eso es lo que o sea, No sé si ustedes sufren lo mismo que yo he sufrido de chico. Y ahora, ustedes dirán, joder, te lo necesito por enfocar cosas extrañas, supuestamente, y ya no me pasan mal. Entonces, eh, quedé preocupadísimo. Mi hermano ya quería que llegaran mis padres. Y yo dije, no, que no lleguen. Así más cosas nos suceden, más, más testigo podemos tener. Pero yo ya estaba absolutamente casi poseída. Además, me valió rapidísimo y ella me dijo, escuché un ruido en el cuarto. Yo, yo tenía la zona acá contada, acá, atrás mío, y de una se empezó a caer sola, y no había nada, ni viento. Ya son casi las 11, de mi nombre. Una, apenas son las 11. Cuánto, no, 50. No era que iban a llegar a las 11, ya están por ser las 2. Prefiero que lleguen un poquito más tarde, ¿eh? Así. Yo creo que es la más testigo, para que nos puedan creer y descubren lo que es. O sea, nosotros hoy estuvimos mirando... O sea, para que vean que no es broma. Cada vez que yo estoy asustado, me pasa algo extraño, siempre pienso asustar, y ya me están cayendo de las lágrimas. Sí, es cierto. Yo no me asusto así de la nada, pero. Hombre, voy a vivirlo. No sé cómo, pero. ¿Qué tiene Y les juro que. No estamos locos, ustedes saben que yo no estoy loco, nada no. apenas me están conociendo, yo quería ser youtuber un poco más adelante, pero dije, no, yo quiero ser youtuber para tener fama, para tener subs, entonces dije, entonces, ¿por qué no grabar? A el celular de mi mamá y empecé a grabar Algunas cosas, algunos videos Luego, algunas cosas extrañas TikToks y todo eso es que ¡pum! ¡Pum, pum, pum! Empezaron los teléfonos Un día En mi, en mi Pero... celular ¡Celular! Nos vemos, chicas y chicas. Nos vemos en un próximo video. Que se haya divertido sumamente mucho. Nos vemos.